Me soñé algo súper extraño de que estábamos solitos tú y yo en un bloque, bro Antes de continuar con el video, ranitas, te quiero presentar RUN RUN es una A donde puedes encontrar amigos para jugar tus juegos preferidos Ya sea Roblox, Minecraft, Fortnite, Among Us, entre otros más Run te ofrece una gran variedad de herramientas Entre ellas hablar en voz con tus nuevos amigos Mírame, ando hablando con Vegeca 7 en ese momento Run te ofrece un chat donde puedes escribirlas a tus compis Además puedes enviarle divertidísimos gifs de tus juegos favoritos Mira, acabo de enviarle un gafa a un amigo También otra cosa, Ramita, si te vas para herramienta Puedes observar que hay una llamita Con tu ID, pues tú le picas ahí Puedes personalizar tu foto de perfil Mira esta llama tan guapa, le voy a poner Un nuevo color, le voy a colocar Otro sombrero, unos nuevos lentes y un fondo de lo más chulo Mira qué guapo está mi perfil Run es una ad super chévere ¿Qué esperas para descargarla? Aquí te dejaré el ID de mi run por si quieres agregarme y jugar conmigo El link de la descarga estará en la descripción Te espero en run para que juguemos juntos ranita Ya dicho esto, continuamos con el video ¿Qué play! Pero estamos en un bloque ¡Juma! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Bro! ¡Te ni idea de cómo llegamos aquí bro pero no hay nada o sea solamente somos tú y yo y este bloque y, y es muy pequeño podemos hacer pipí popó aquí no hay espacio eso es verdad eso es verdad pero pero mira acá dice de que de que piquemos o sea que le talemos la tierra ah, a ver que nos van ¿Qué a dar bloques infinitos minero dale dale wey a ver a ver a ver pero pero si nos caemos bro oh, Qué miedo en esta vida hay que arriesgarse gameplay ¡Ah, Arriba manito, manito Manito, cuídate La decepción La traición, amigo <risa> Vale, vale, vale Rabito, rabito, vamos la Vamos a atalar esta tierra A ver, qué pasa, a ver Vamos, a darle. dale No ah. nos oh! caímos No nos mira, caímos, mira, pero, pero lo... te dio, Te dio un bloque, te dio un bloque A ver, colócalo, colócalo Desapareció el bloque <risa> ¿Cómo que desapareció el bloque? Panita, lo tienes en la mano desapareció? ¿What? Yo, yo te veo el bloque en la mano Ah, bueno, panita Ilusión oh Amor, Sí, sí. <risa> Vale, ya le entendí el truco Tenemos que, que talar estos bloques Que van a salir acá Y tenemos que agrandar nuestra isla ¡Hola! Hola una isla A ver, vamos a Y así a ver? nos hacemos una mansión poco a poco Dale, sí, sí, dale, Sí, dale. sí, sí, sí Vale, vale, Rabito Toma lo que tú, tú, tú, tú toma Que a mí se me dámelo, cae ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ay, no! ¡Tíramelo, tíramelo, tíramelo! ¡Voy con mi cabrón! <risa> no sé quién es el bloque lo no pongo? No. ¡No! cabe duda que es un estúpido Tengo un cofre, tengo un cofre Vamos a ponerlo ahí Ok, ok, tenemos un cofre Vamos a seguir talando, talamos, talamos, talamos, talamos Y... Otro, otro bloque Vale, vale, vale Con ese podemos ganarnos cuatro bloques y los colocamos juntos aquí. Pío, ah, como que no se puede. Uh. Vale, así. Agrandamos un poquitín así, así. Y así, panita. Vale, rabito, rabito. Tu turno, tu turno, tu turno. Dale, dale. Digo, ¡Dale, Vale, vale. Uh. Oh. Tierra, tierra. Colócalo. Eso, vamos a expandir nuestra vivienda. Nos toca sobrevivir, rabito. Quedamos tú y yo solitos en esta. Bueno, isla es la dos. En el cielo, en el cielo, manita. <risa> vale, vale. No somos tan buenos que tenemos nuestro propio cielo. Sí, manita. Pero vamos a dormir tú y yo juntos, ¿no? Mejor ¡No, me voy afuera. No, manita, pero ¿por qué no quieres dormir conmigo? Sí. ¿Sí, sí, sí. Un abrazo como un osito de peluche. ¿Qué me hablas que de sí. ¡Ah! ¡Ponchinito! ¡No! ¡Oh! ¡Un ¡Oh, un ponchinito. Qué bonito. ¿Oh? ¿Le parece Esparta? ¿Eh? ¿Sí es cierto? <risa> ¡No, panita! Ven, ven, ven. Rabito, tengo una idea. El porchinito es como nuestro hijo, bro. Tenemos que cuidarlo. Oh, let's go! Hijo. Hay que, Hay que comerlo. Hijo. Hombre, como que podemos hacer materiales. A ver, voy a hacer unos... Uh, panos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo voy a hacer para sembrar las semillas, panita. Oh. Sí, y así vamos a tener cultivos. Y no vamos a tener que matar al cerdito. Sí, sí, sí, sí. A mira, panchito. mira, mira. Aquí, aquí nuestro, nuestras tierras, bro. A ver. A sembrar las semillitas. Tenemos dos semillas de calabaza, creo que es. De trigo, vale. Y sembramos así. Ok. A esperar a que crezcan. Pero no hay agua. Falta agua. Falta <risa> <¿Cuánto> agua, panita. <risa> a ver, sigamos, sigamos, hay sigamos. Que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay seguir. Hola. Dale, dale, dale, panita. Uy, ¿Eh? otro cofre. ¿Aguí? agua. Agueta, panita, agueta. ¡No! Agueta. ¡Qué sí, buena toma. Agueta, bro. Ahora, tenemos que pensar muy bien cómo plantar el, el agua aquí. Cómo plantar el agua. Vale. Bueno, ¡Arriesgada! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Mira, cofre? ya tenemos cultivos! ¡Eh! No, rabito, tú sí sabes pensar, panita. Tú, ya, sabes, verdad, tú sí verdad, sabes, verdad, sí sabes Vale, tenemos que aquí Dale acá Hagámosle la forma así, así Vale, está te ayudo, te, ayudo, te, ayudo, te ayudo. Vale, vale, la casa pues Es provisional, es una casita humilde Es una casita humilde No se puede pedir más Humilde pero poderosa Sí, sí, sí, sí, sí, humilde pero poderosísima Vamos, vamos, vamos vamos Tengo más madera, vamos a poner aquí Vamos a darle, vamos ¡No, oh, no, no! ¡No, bro! Manchito, se cae! ¡Bro! Panchito. Panita, ten cuidado, Allá, ten cuidado hay que, meterlo, hay que meterlo a la casa Métete Pa' adentro Pa' adentro, panita, pa' adentro, pa adentro dije... Que no la pegue, sucia, que lo vas a matar Que ah, se, se porta mal Pero, oye, tranquilo, viejo Am vamos, uh -huh. vamos, vamos Vamos vamos a agrandar, vamos a agrandar Vale, vale, vale, vale Agrandamos un poquitico el terreno Le damos, está bien, está bien Otra calabacita acá okay. Mira tengo la carne de nuestro panchi, panchito. ¿Pero uno. qué te pasa, sucio? ¡No! ¡Que es la carne de nuestro <risa> hijo, bonita! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡Yo no quiero tener esto! No, ¡Ay, qué diablo! No, lo dámela a ver, no, la mí, dámela a mí! No te la vas a comer, eh, sucio. Que es de nuestro hijo. Pero. ¿Estaba rico? ¿Estaba muy bueno! ¡Pero que es nuestro hijo, sucio! <risa> ¡Asqueroso! Vale, vale, vale. Ya casi acabamos nuestra casita humilde. Tenemos que acabar de, de construirla. Así sea con tierra, pero vamos a acabar de construirla, bro. ¡Loco! ¡Una ¡No! vaca! ¡Una vaca! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Dame madera! No, panita, como que no va madera ya. Como que va pura tierra. ¡Qué asco de vida. ¡Eh! ¡Yo tengo madera! ¡Eh! ¡Panita! ¡Es tu prima! ¿Cómo que mi prima? Bueno, sí, se pero, parece a mi pero prima. Pero mira, mira que te está viendo, bro. ¿Prima eres tú? Sí. Pero sí, huele prima. mi prima, sí huele mi prima. Sí, sí, sí, es tu prima, tu prima, tu prima. Mi vale, mi manita, como que Como que ya casi acabamos nuestra casita humilde. A darle así. Ok. Vale, entonces seguimos. A ver, quitamos esto. Mira, tengo madera para el techo. Esto. Uh, coloca, coloca, coloca, coloca techito Coloca techito Dale, dale, dale ver, vale, yo me he entrado quitando esto A ver, como que hay mucho ganado acá, bro Como que se nos está juntando mucho el ganado ¿Y no. si las hacemos una la casita? Eh, sí, sí, sí, sí, sí También, bien, está bien, está bien Dale, dale, vamos, dale, acá A ver, agrandezco un poquitico más el terreno Para poder hacer así como una especie de granja Me encantaría Uh, la llamaríamos la granja de Kepi Rabito no, la granja de Rabiplay. Ah, caray. No, panita, severísima isla. Ah, muy tenemos? buena. Muy buena, muy buena la granja. esta casa tiene una calabaza. No entiendo. ¿Cómo? <risa> ¡Eh! ¡Panita! ¡Tenemos, ¿Tenemos más un... hijos! <risa> ok, eso es un problema, que haremos con ellos? Robito, ya no me dé más hijos, por favor, bro. Ya, uno, dos, <risa> tres, cuatro, cinco hijos. ¡Asquerosa! <risa> Sí, tenemos que hacerle una granjita voy a... hay, que hacerle, hay que hacerle una pequeña granjita A ellos, hay que hacerle un poquito A ver, quitamos Pero necesitamos un poquitico de madera A ver, ya tenemos madera aquí Ale, ale los, los Los palos para que no se van a salir Yo mientras le voy haciendo La forma de la granja Así, así, así, así Como que no Tierra Bro, es que no para de dar tierra Como que ya no da más madera otra. Uh. Otra prima Bro qué es que, que están subiendo toda la familia acá Una <risa> es que falta que venga mi tío, mi abuelita No panita Como que, como que ya no tenemos espacio para tener más familia <risa> Más familiares Nos bro. estamos quedando cortos Hay que ampliar, hay que ampliar Sí, sí, sí, ya estamos ampliando Mira, mira aquí Aquí va a ser el rebaño Mira, está quedando muy bonito, está quedando muy bonito a lo tierra, pero bonito Vale Yo diría que ya empezáramos a, a tirar los animales para allá Dale, dale, dale Porque dale. como que nos está metiendo en nuestra casa humilde Los pollos esos Vale, vale Vamos vale. a empujar ¡Uy! ¡Otro! ¡Otra familia más, panita! ¡Otra vaca más! ¡Otra Eva! ¡Esa ¡Ya! es mi abuelita Gertrudis! ¡Abuelita, cómo has estado! ¿Cómo que tu abuela Gertrudis? Sí, sí, sí, mi abuela ¿Es Gertrudis que ya, Es que ya no puedo mantener más familias en esta casa oh una idea de hacer con tus primas qué hacer con mis primas una cama adiós manita sabrina adiós la otra prima dónde está aquí está bueno igualmente no las quería mucho así que vamos ah bueno vale vale vamos a hacer una camita manita abuelita adentro vale nos falta madera hace falta madera no se puede hacer con esta madera no, panita, nos falta una lana Como que una, una prima tuya como que le falta No, no yo no tu... vas a matar a las más primas mías ¿Cómo ¿por qué? Bro, ¿cómo porque, bien. Bro, como porque no, no quieres que mate más a tu prima? ¿Por qué no? Me quedo sin familiares A ver, si seguimos talando aquí Va a salir No, no quiero vacas Que quiero <risa> otra prima de rabito Vamos, dale Démole. Démole. ¡Qué hey, vidas están mintiendo solas! Ahí entro. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya no pueden salir ahí. Ya no pueden salir. Ven metiéndola, ven metiéndola, ven metiéndola mientras yo voy trabajando aquí. Dale, panita. Uh. Dale. Vamos a Ale. Ahí está bien. Ok. okay. Pa' adentro, okay. Vaquita, pa' adentro. ¡No, estamos. no! ¡Se salen, se salen! ¡Se sale! Ah, ¡No! Oh, ¡Panita, como que! Como que hice los cálculos mal. ¡No, abuela! que true! ¡No! Bro, ¡Mate a tu abuela! ¡No! Vale, como que no quería muy rico a la abuela! ¿Cómo? ¿Te comienzas a tu abuela, bro? Eso es canibalismo, sucio. Vale, Pero vale Pero es que vale, era la camita. necesidad, la necesidad. Vale, ¡Eh! ¡Salió otra prima! No, ¡Primita segunda! ¡Adiós, prima! ¡Ok! ¡Rabito! Nuestra camita, bro. Nuestra camita, uh. nuestra camita. Ay, qué bonita y es blanquita como tú. A ver, vamos a poner aquí. No, también. Yo le tenemos la ir. cama y tú en el suelo. No, Marita, yo voy a dormir aquí, contigo. No, no, no. no. <risa> <risa> Ahorita tenemos que dormir, porque si no, no vamos a despertar nunca. Pero no hay espacio para los dos en esa cama pequeña.